Pues estamos aquí en Kogala Beach. Y bueno, se nos va el tren. No, no se nos va. De hecho, tenemos nada más a preguntar cómo estaban los boletos para ir mañana a la zona de las playas al sur. Había ¿Ah, otro... Con bueno, la excepción de los trenes, todavía manejan mucho los trenes y están muy viejos, pero... Todo viene desde inicios de los... cuando los del Reino Unido estuvieron acá. Pero ver así vienen todos los locales subiéndose. De repente, creo que por ahí va a dar un brinco. Vamos a ver... ¡Oh! Uh, ¡Oh! Uh, ¡Otra! Muy sí, bueno... Este tren de aquí de la ciudad de Colombo hacia el sur eh, unas islas, con bueno, unas playas que se llaman Ulawatuna, por ejemplo y Gale, la zona de Gale están como a unas dos o tres horas hay muchos proyectos que están financiados supuestamente por el gobierno chino y si sí, lo creo, aquí me estaba preguntando cómo es que sacan tanto dinero de de una economía como lo que es Sri Lanka para hacer un proyecto de esta magnitud y porque ahí enfrente de lo que está aquí la marina eh, se ve que están construyendo como tipo ya han visto en Dubai cómo se ve de pond, eh, que hay como que excavadoras tirando arena del mar hacia la construcción de un de un plano, digamos, para edificación de ciertos hoteles y tal. Y lo que quiero hacer es ir a, a hacer un poco de buceo, a ver si mañana pasado mañana puedo ya hacerlo antes de regreso a China. Estamos en el tour de playas, empezamos con Dalawala Beach, aquí en las playas del sur de Sri Lanka. Los colores se van poniendo cada vez mejores, la arena se va blanqueando cada vez más y el agua está bastante clara. Hace recién la mañana fuimos a hacer un poco de diving, solo un lugar, un pináculo que le llaman y estuvo bastante padre. Al ratito va a haber night dive, entonces yo creo que voy a ir porque ya que estamos acá pues hay que aprovechar. ¿no? Eh, night dive, eh, solamente tomas el bote, está como a unos, me dijeron, 15-20 minutos y ya. Entonces vamos a probar. Bueno, primera playa, da la bala. Pues estamos aquí en Kogala Beach. Eh, nos estamos acercando cada vez a las profundidades del mar de Sri Lanka. Y vean esta zona, está bastante bien. No sé si se aprecia bien el agua, pero está muy, muy, muy, muy clara. Y vean a dónde me vine a subir. Este Cogarla Beach, no sé por ahí, búsquenla en Google. Y es famosa porque en estos palitos donde me subí uh, se supone que venden locales, vienen locales a, a pescar, pero aparentemente es más ya por la atracción turística que por lo que pescan. Entonces, pues nos venimos a subir a uno de estos lugares. Muy bien, bueno. Vamos a la próxima playa, de hecho rentamos un tuk tuk, de, nos está esperando allá afuera, nos está restando por unas 5 horas, queríamos una motocicleta pero al parecer hay mucho rollo con la policía si te va a detener y tal, pero amigos pues ya estamos llegando a nuestra tercera playa aquí en el sur de Sri Lanka y esta playa se llama Veligama y vean, ahí atrás de mí Está una pequeña isla con un resort, aparentemente como tipo Luxury Resort. Y entonces, ahorita el tuk-tuk nos acaba de decir que adentro de ese hotel tienen The Facility for the Water Cooker. O sea, tienen eh, como tipo el kettle en inglés para hacer tu propia agua, ¿no? A veces para tomar tu propia agua, pues pero bueno, es chistoso, nos lo dijo. Este lugar, Beligama, nos lo recomendaron desde que estábamos en Colombo. Está bien, pero me parece que la arena estaba mejor en la otra playa. Entonces, antes de regresar a la otra playa, vamos a ir a otra que se llama Mirisa Y yo creo que vamos a comer allá. Hola amigos, estamos aquí en la playa de Mirisa. Estamos en esta pequeña isla. Y vamos a comer, vamos a comer aquí. Y Está bastante padre, dicen que el sunset se pone bien. Esta es nuestra tercera, cuarta playa. Y aquí está un poco difícil pasar, porque de este lado no hay nada. De este lado tampoco, pero hay un pequeño pasadizo. Entonces vamos a caminar. Está padrísimo, por decir sí, la verdad se ve peligroso, porque vean dónde estoy parado. Y bueno, esta playa... Se llama Mirisa como les comento, y la habían recomendado ya ampliamente. Y me parece que está mejor que donde nos estamos quedando ahí en Ulaguatuna. Se ve que hay un poco como de más movimiento. Ya, <risa> yeah, so, ahí estoy con Pascal, que hace sus... Pues ya. <risa> Se llama Mirisa, recomendadísimo y la verdad es que está sencillo venir. Nos tomamos un, un tuk tuk como tipo el carrito que hay en Tailandia y eh, no sé, nos cobró como 5 dólares más o menos. Eh, queríamos restar moto, pero como Dicen que supuestamente hay que tener la licencia, si no te pueden multar los policías con 25 mil rupias. Entonces, no nos arriesgamos arriesgar, aparte que ya mañana tenemos, no, pasamos ya todos el vuelo, entonces, pues, con esas multas, si es que nos pasaría, pues, no quiero pasar. Bueno, las dejo con esta vista. No tomen tanto tiempo en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka. Yo diría más bien, váyanse a las playas. Ahorita estoy en el sur de, Col de Sri Lanka vayas a las playas tal vez del sur o del este, de los mejores lugares para hacer diving, snorkeling, las playas y tal. Hay muchos lugares también para hacer tipo honeymoon entonces pues está bastante padre. Saludos amigos, que estén muy bien, chao.